Yo quiero hacer un llamado de atención, Luciana, a las autoridades, a los colaboradores de nuestras autoridades locales. Y es que eh, recientemente, el 16 de agosto, cuando el informe de rendición de cuentas se nos prometió de que próximamente todos los semáforos de la ciudad de La Vega iban a estar pues, reparados. Y diariamente pues nos escriben ciudadanos para reportarnos Diferentes semáforos de la ciudad que, están, que no están en funcionamiento. Eh, atención a las autoridades. Tenemos varios semáforos en el casco urbano, eh, especialmente en la avenida Inver. Este que sale aquí, en la avenida Inver, eh, tiene más de un año. Ese nunca da la, la luz para doblar. El, el Cuando tú vas bajando, que viene para doblar hacia la izquierda, eh, el de la esquina también prende las dos luces. El que no lo ve puede creer que nosotros estamos mintiendo, pero el que hace una, un transcurso por todo el centro de la ciudad de La Vega se da cuenta que la mayoría de sus semáforos están apagados o están locos. Fíjate, Hugo, que hay un semáforo que es clave a nivel de tránsito en la ciudad. ¿Frente y a la es ese que queda, No, frente al jumbo. Estamos hablando ahí de un... No, pero ahora están los dos dañados porque que está frente sí. a la sirena está bueno, dañado. Pues entonces están los dos dislocados porque ese que queda frente al Jumbo, ese prende cuando le place. Entonces estamos hablando de un, una localidad donde es bien transitada y donde pueden suceder accidentes totalmente trágicos. No estamos hablando de que una persona se puede partir un pie o partir un hueso. Estamos hablando de personas que pueden fallecer por esta negligencia política, por así llamarlo. Y el que está en la Monseñor Panal, con la Avenida Inver, como el que viene de allá para eh, Microvisión, eh, ese también está averiado. Eh, el de la profesor Juan Bosch. El de la profesor Juan Bosch. Este de aquí, de la esquina, está averiado. Eh, frente a la tienda Sahel. Frente a la también, tienda Sahel. Que incluso la tienda procedió no. a colocar algunos letreros. Y hay una persona que se beneficia de eso porque en su ejer ejercicio de parqueador, eh, en realidad le, le falta. No, y ese está a varios metros del ayuntamiento. Sí, efectivamente. Ese está pagado, el de la tienda Sahel, de allá para acá y de aquí para allá. O sea, que los transeúntes y los que van en sus vehículos están abandonados a su suerte con relación a los semáforos. Y personas que se dan la tarea de ser a mes sin plata a sin carmel y también hay que dejar de ser tan sensible estas quejas la ciudadanía tiene derecho a expresarse las autoridades no se pueden poner guapo o bravo como usted le quiera llamar porque la ciudadanía se queje de algo que no está en funcionamiento yo siempre he dicho que uno como autoridad debe ponerse contento cuando los municipios te dan la oportunidad de mejorar algo que está mal si está dañado porque ¿Qué es lo que hacen las mujeres? ¿Qué es lo que hacen ustedes las mujeres cuando todavía quieren a un hombre? Fulano, deja de llegar tarde, fulano. De... Y cuando ya dejan de quererlo, ya, no le dicen nada. Y, no, no. Di, y, y simplemente se divorcian y se dejan de él. Entonces, otra denuncia, Luciana, que nos, nos está llegando, es el área de donde está el mercado. Esa área está rivalizada. Durante el día, ojo a las autoridades, durante el día... Después que culmina el mercado de la mañana, los vendedores se mantienen en esa área circundante y parquean sus camionetas para vender sus productos. Eh, se van a la calle que está detrás, se van a la calle que está del lado, eh, se, se paran frente al hotel o a los dos hoteles porque hay un hotel más para adelante, frente a la banca, en toda esa zona. Y los ciudadanos están al grito, entonces no hay por dónde transitar tampoco. El que, que va caminando por ahí no puede transitar. Para nadie es un secreto, Hugo, que La Vega es un desorden. Un entonces, caos. uno fija las autoridades para crear el orden, para que se nos quite a nosotros ese deber de poner nuestra ciudad en orden, porque supuestamente tenemos autoridades que deben de cumplir y deben establecer estadísticas planificadas para el orden de la ciudad. Entonces, si estamos viendo un desorden en nuestra ciudad, nos valió de algo. Las calles están sin pintar. La, eh, vamos, atención autoridades, vamos a ponernos la pila, que nosotros esperamos más. La y no son, espera más. Que conste que no son críticas de un modo destructivas, sino son constructivas. ¿Por qué? Porque yo soy vegana, porque me duele mi ciudad y porque queremos una ciudad que sobresalga en el país. Queremos ser modelo y que se diga que los veganos, además de ser buenos todos, también somos organizados. No, además, Luciana, que de nada nos sirve decir, sí, lo estamos haciendo bien, pero los semáforos están dañados, las calles tienen hoyos, los parques están arrabalizados... El centro de la ciudad está rabalizada, los espacios públicos están todos ocupados, no hay quien camine, en la ciudad todas las calles están llenas de mercancías. Y somos la ciudad de las primicias. Somos una de las primicias. Las entradas de la ciudad, las calles no están pintadas. Entonces, de nada nos sirve decir, bueno, so, lo estamos haciendo bien, ¿qué es lo que estamos haciendo bien? Entonces, ese es el llamado que le hacemos a las autoridades y estamos recibiendo quejas diariamente por todo esto. Así que mucha atención al equipo de trabajo de la Alcaldía de La Vega. Y con esto, Luciana, pues llegamos al tiempo reglamentario y nos despedimos. Les damos las gracias a todos por la sintonía. Mañana nos vemos. Tome todas las medidas de precaución del lugar por el huracán eh, María. Y con esto, Luciana, despide el programa del día de hoy. De manera muy especial voy a hacer un llamado no solo a la Alcaldía Vegana, este llamado va para todos esos políticos que aparentemente están muertos y no están haciendo nada por la ciudad de La Vega. La palabrita que les voy a dedicar el día de hoy es sumamente corta, resuciten, La Vega <risas> los necesita. Y a usted que tiene su queja en su comunidad, por favor comunicarse con nosotros a través de las redes sociales o los números que están en pantalla. Hugo Hidalgo, Luciana Kenseler. mañana le hacen una nueva entrega de calidad en Diálogo Matutino. A las 6 por el 6 los esperamos.